Scout Nuestra Señora de b 50 de Calahorra. Y venimos a representar a Scouts de La Rioja al Festival Federal con nuestra canción ¡Oh!